hermanas gritemos, vengan y gritemos ya, porque todas somos hermanas, queremos vivir en paz. Esta apuesta es una propuesta formativa y educativa que enseña que la transversalización en equidad e igualdad de género requiere permear la identidad de los docentes, haciendo parte este tema y esta transversalización de su formación. Este plan lo que busca es que todas las personas que hacemos parte de la comunidad educativa vivamos esta universidad en paridad y en vivencia de sus derechos. El plan de transversalización para la igualdad y equidad de géneros en la universidad pedagógica es una estrategia, una metodología que se emplea desde 1995, aprobada y adoptada en la conferencia de Beijing,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 Enraizarte todo el día con nuestra comunidad En materia de género todas y todos estamos involucrados en términos del ordenamiento de género y en ese sentido todas las acciones que emprendamos tenemos que hacerla de manera conjunta obviamente también las personas que se identifican con otras identidades de género con otros tipos de orientación sexual disidente y es la posibilidad de trabajar el tema de género en términos de lo relacional digamos que los temas de género eh, son temas que deben ser tratados eh, en términos más comunitarios, más eh, interaccionales, que podamos ver digamos, lo, pues, lo generoso y lo apasionante que es este tema eh, si lo trabajamos de una manera más conjunta. En la universidad nos organizamos las, las profesoras, creamos la mesa de género y creamos la colectiva Lugar de Enunciación Político, desde el cual hemos liderado una serie de acciones de prevención de las violencias de to contra todas las mujeres en la universidad. No solo las estudiantes, sino también hemos denunciado y hemos visibilizado las violencias contra profesoras y contra funcionarias, independientemente de su contrato. Además de visibilizar esas violencias, hemos generado una serie de acciones pedagógicas, políticas de reivindicación.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 y el sexto, planeación con enfoque de género. Las expectativas que tenemos frente al plan de transversalización y a su implementación en la universidad eh, pasan por eh, generar digamos, eh, una reflexión tanto pedagógica como curricular alrededor del pues de una tradición digamos, androcéntrica de los estudios alrededor de la pedagogía, disciplinares... Eh, para que cambien estos currículos también, para que se incorpore mucho más eh, la presencia digamos de, histórica de, y significativa de los aportes que han hecho en, al conocimiento las mujeres. Y ahora que estamos todas, ahora que sí nos sé. Es una estrategia amplia, ambiciosa, eh, que efectivamente no nos va a resolver en el corto plazo las desigualdades o las inequidades que tenemos en la universidad pero que sí nos ayuda a ir identificándolas, a, a lograr avanzar en la incorporación de acciones que mitiguen y que transformen justamente eh, una cultura de desigualdad, de discriminación que está tan enraizada en todos nuestros procesos eh, institucionales como tal. Yo siempre lo llamo Da la protesta de aliviar a nuestro hermano. Dávalo allá, dávalo allá, dávalo Ofrenda carne.